Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y el día de hoy, pues estamos otra vez aquí en Bogotá, TM Bus. El día de hoy estoy aquí en el Portal Sur y mi idea es hacer una ruta en la cual me permita ver el centro comercial Centro Mayor, que fue una de las... Eh, que se colocó en la actualización Bueno, una de las actualizaciones recientes Sin embargo, antes de comenzar Voy a mandar algunos saludos Porque sé que hay mucha gente que me ha escrito Y de nuevo quiero mandar saluditos Entonces aquí van Un gran saludo a Santiago Villarraga Que dice que jugó Bogotá TMBus Y que estaba genial He estado también a Yaco A Itz Yaco Jete eh, Por aquí a DC Cuber, Que dice que lamentablemente no puede jugar Truck Simulator en Roblox Pero que yo, en celular Pero que yo sepa Creo que casi cualquier juego de, celular de Roblox se puede jugar en celular, a menos que el celular no le permita, pues no tenga la capacidad de, de verlo, ¿no? Leandro Ozonas que me dice, Newser es fácil, lean Bipro con los músculos ya fidel. Por aquí está XDXD Pro 0101 in GT que me dice muy buena explicación refiriéndose al short de videojuegos colombianos Bogotá TMBus Bus Umstra Col JT Roblox por aquí también diciéndome buena presentación del juego eh, Carlos Daniel en el capítulo de Transmilenio Roblox el pasajero misterioso de la ruta F62 me dice ese es el creador de Bogotá TMBus a Erwin Morales que me dice File Fidel Ibirris, oye prueba el trolebus en Roblox, un saludo a Sergio Andrés Molina Cruz, a Juan BNS un gran saludo a Guachupanqui TV que dice larga vida Bogotá TM Bus Un gran saludo a Javier López Bueno amigos, no creo que esos hayan sido todos los saludos Pero espero haber saludado a la mayoría de gente que me escribe A veces se dejan bastantes, yo sepan que los leo todos Ahora sí, vamos a empezar la aventura de hoy De nuevo, vámonos aquí como operador Nos vestimos, veamos si hay algo nuevo por aquí ta, ta, ta, ta. No, ese, ese Ese es de tatán, ta, ta, ¿cierto? El de esta Yo siempre pregunté que quién era el personaje de esa imagen Y pues eh, ahora que lo entiendo Después de haber conocido a Deptatán En el juego Pues ese era Deptatán, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bruto! focalicero! Quiero que me cuenten ¿Cuáles hay nuevos de esto? Este por ejemplo Creo que es nuevo, ¿no? ¿O oh, no? Espera. ¿Cuál era? Había uno nuevo por acá de estos? ¡Uy! Miren este Bueno Pues vamos Vamos a hacerle a este A ver Ah, pero miren Ah, no, no, ya. Pensé, Uy, me estaba asustando de que no hubiera rutas. Esta emoción nacional me atrae porque creo que esa pasa por el... Por el... ¿Por el qué? Esa pasa por ahí. Por el centro comercial. Entonces vamos a darle. Este bus parece... Uy, este bus es muy largo. O sea, de verdad. Que creo que voy a, a tener problemas, pero... Pero bueno. Listo, vamos, vamos a iniciar a ver cómo nos va. Y de ahí ya... Empezamos a ver cómo... ¿Cómo va la cosa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! bueno, ¿quiénes están por aquí conectados? Eduard Remy, Nichi Táctico, Dubi espera, espera, ¿cómo que para? ¿ah, El ya me la contó? ¿como para realizada? bueno, a ver, si vamos para... San Mateo, no, no vamos para San Mateo, vamos para el norte o sea que este sería el camino, ¿cierto? porque pues Perdomo sería yendo hacia allá, ¿no? ¿o no? bueno, yo no sé yo no sé, vamos a agarrarle aquí creo okay, que hay varias cositas que le, le están agregando el juego y lo, lo están arreglando muy bonito, entonces eso me alegra bastante porque pues podemos ver uy, uy, llegando a parada a ver Próximas paradas, perdón Centro Comercial Paseo viva del Río madera Ok, creo que está un poco... A ver, acomodémonos, acomodémonos Estamos cerquita A ver, a ver Oye, es que toca moverlo ¿Qué? ¿Qué? Apúrate que yo no tengo así <risa> Sí, parada realizada Excelente Perdón quien se subió, se subió y quien no se subió, adiósito Próximas paradas, se Villa del río Madelena Listo, Centro comercial paseo Villa del río Madelena? Ahora se llama así esa estación, pensé que solo se llamaba Madelena No sabía que se llamaba ahora sí. ¿Siento comercial paseo Villa del río Madelena? Siento más cómodo manejar ahora los, estos de tres, de tres vagoncitos no sé por qué antes me quedaban como más difíciles y ahora estoy sintiendo que están como más fáciles de manejar. No sé si es mi impresión o hace parte de verdad de las actualizaciones que se han hecho del, del juego. Este es el vagón A4. Próximas paradas: Centro Comercial Paseo Ah, video, me pasé, video, pero ah, video. verdad. Ay, ay, ay, ay, ay. Abre las puertas. Bueno, un poco torcido, un poco torcido, pero no me vayan a juzgar, centro señoras y señores. Estamos haciendo río, una rútica que, pues no sé no sé esta ruta cuántos la han hecho Próximas o no sé si me pueden escribir ti, cuáles son sus rutas favoritas 18, de Bogotá TMU o cuáles me recomiendan hacer porque esta no recuerdo haberla hecho por lo menos no completa creo que la verdad incluso en todo lo que llevo jugando el juego he, he completado como cuatro o cinco rutas bien porque siempre me, o me pasa algo se me gira el carro, se me buquea, y alguien me lo estrella, o no sé, cosas así, cosas que pasan, que pasan. No pare, sigue, sigue, no. Este es aquí, ¿no? Sur. Lo frené muy antes Todavía no le sé la técnica de frenar como a tiempo Y siento que me se me va a veces como la mano en el frenado Me da cosa que se gire Ahora Ya está a un metro, ¿por qué no? Allá pero mis puertas están abiertas Seguire. y están cerradas uy, uy, uy, uy. Listo, sigamos Sigamos como choferín, choferín, choferín, rin, rin Ruta, museo, museo A mí me gusta mucho ir al Museo Nacional cuando tengo la oportunidad de ir a Bogotá Me gusta mucho ¿Cuál es la siguiente ruta? Ah, NQS calle 38A, creo que ahí es donde está el sector comercial, ¿no? O sea que lo vamos a, vamos a tener la oportunidad de verlo No nos vamos a poder bajar Porque pues si no el carro se nos desaparece Pero voy a poder tener la oportunidad de verlo Que era la, una de las cosas que deseaba desde la actualización Que mucha gente se, se puso a buscar en el juego los, los edificios Pero pues bueno, a mí me quedaba muy difícil Ponerme a recorrer todo para encontrar Entonces yo esperé a ver qué me decían y por ahí en uno de los comentarios fue que me escribieron que Fidel estos fueron los tres edificios nuevos y yo... ¡Uh! ¡Excelente! ¡Excelente! Todo está saliendo muy bien. Bueno, creo que esta ruta lo que se va a hacer es llegar hasta Museo Nacional y hasta ahí. No sé si me hace muy larga. Es decir, no retomaría servicios que se llama cuando vuelve y, y, y se devuelve después de haber hecho el, la, la primera parte de la ruta. ¡Oh, como que sí, sí, sí! Esperen, no. Parte que es si sí, el centro comercial centro mayor, amigos míos, qué maravilla. Observen, observen, observen. Ay, le hicieron los puentes y todo el puente que hay ahí que conecta con el centro comercial. Uy, qué pasó, se chocó aquí. Miren, bien, observen. Bien, el bien, uy, se ¿sí, sí? estos chinos y hijo de bien, madres. Bien, Hicieron ese centro comercial con los vitrales esos de... Co bueno, con esas estas de colores. Muy bien y todo. Miren, la parte de la salida. Esta salida no sé cuál es. Si la ¿cuál es la cosa? Norte, sur. Ya se me olvidó. Es que les quedó muy bien. Muy bien. Le da mucha vida al juego tener estas cositas. Esto le da mucha vida al juego y lo hace muy, muy divertido. Aparte porque si uno quiere jugar el rol... Que también es esa parte, por ejemplo, que alguien esté comprando en el centro comercial y ya terminó sus compras y a subirse el Transmilenio así como debería ser en la vida real bueno, ahí, ahí, ahí parémosle sí. esto subanse pasajeros estén. queridos, sí, después de haber hecho sus compritas 48, ¿eh? wow está muy, muy chévere como lo hicieron de verdad, mucho trabajo de de, de, Próximas de poner a escala paradas, tantas y cosas y tantos detalles. Me parece maravilloso. maravilloso Quisiera acercarme más, pero como les digo, pues el carrito tendría que dejarlo. Y ustedes saben que se desaparece si, si, si yo me bajo, ¿no? Ya nos ha pasado, ¿no? Había leído en Twitter alguien de los jugadores de Bogotá. TM que había pasado algo con un bus. Que se había bugueado, bloqueando una vía. Y no sé qué fue lo que hicieron de verdad. Es que lo cortaron. No sé si en verdad eso se podía. Y el, y el carro quedó funcionando, pero sin un vagón. Yo no sé cómo hicieron. cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, que se nos va. Nos fuimos por una... O sea, nos, no, no, no, no, no, no, no, no. Bájale, bájale la velocidad, estamos... Uy, pero es que aceleró demasiado. Cuando aceleran es cuando me da miedo porque es cuando empiezan a tambalear los, los vagones. Y ahí es cuando yo digo, no, ya perdí el carro porque si se gira, quedo ahí y no puedo hacer nada más. Oh, oh, me pasé, me pasé, me pasé, me pasé. Ay, otra vez me estrellé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta de control? A ver... Ubiquémoslo, ubiquémoslo. Próximas, Antes algo estima, que me pasaba Muy chistoso era que se quedaban boleros. los carros Ay, efectivamente a eso me refiero Que se quedaban pegados No Próximas paradas Cuatro quebraguas San José ah. Eso, esto, esto, esto, esto Esto de que se quedaban como pegados Y no me dejaban arrancar ¡Ay, no, no, no! Pensar correcto es lo que hago. Tú conduces y yo pienso por ti. Ah, ya, ya. No, mentiras. Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Oiga, se quedó mi carro otra vez atrapado. Ayuda. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¿Cuál es el truco aquí para que no se les pegue? o ¿Cómo hacen ustedes para que se les despegue cuando pasa eso? Ya, lo pudimos sacar ¡Qué crack! No sé cómo hice, pero ahí espiché todo lo que pude Abrir las puertas, cerré las puertas Bueno, de todo ah, Bueno, y aquí ¿Cómo es? A ver Si vamos a Guatoque, Museo Nacional ¿Eso cómo es la cosa? Eso es M, ¿no? O sea, por acá Listo, pues vámonos Crucen los dedos Próximas paradas, Guato, Aguas y okay. San José. Ok, ok. Hay todavía botoncitos que no me sé de memoria. ¿Cómo es el que para abrir las puertas sin necesidad de.? Ah, este es para, para la bocina, el H. Ah, el J abre las puertas. Listo. No nos peguemos tanto porque si nos pasa lo de ahorita. Braguas. Listo, Tigua San José, vámonos para allá. Bueno, cada vez más cerca, más cerca Próximas del objetivo. Paradas. Antigua San José Ah, qué bonito San Vitorino Nuevo Centro Vamos, vamos, vamos Aquí sí me voy a ir en primera persona manejando Uy, está acelerando mucho Bájele, bájele, bájele ¿A ustedes cómo les gusta más jugar el Bogotá TMUS? ¿Con el carro, viendo el carro en tercera persona? ¿O así en primera persona? Como si fueran el conductor, de verdad ¿Ah? ¿Cómo les gusta más jugarlo? A ver, vamos, aquí San San A ver, a ver. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver, bota. Listo, súbanse los que necesiten subirse. No hay nadie por acá. Listo. Wow Esto no lo recuerdo Bueno, ahora vamos para sin, San Victorino, Neo, Neo Centro No recuerdo esa estación Mire, pero estamos acá como en un, Unos patios de Transmilenio Ah, es que aquí estamos pasando cerca otra estación Es mi impresión Qué bonito lugar, esto es nuevo, ¿cierto? Esto, es, esto también es un edificio de los nuevos O oh, yo no sé, pero esta zona hace rato Yo no pasaba pero, Espera, ¿qué hice acá? Bus solo Ok, esto sí es como unos patios para girar y entrar. Pero esto es una estación. Bueno, de todas formas aquí seguimos nosotros, ¿no? Nosotros vamos por M, así que vamos bien, ¿no? está la... ¡Ah! Esos son buses, pero para sacar alimentadores y eso, ¿cierto? Dice que M es derecho. O sea, no cruzo por acá, ¿cierto? Sino totalmente hacia allá. Es lo que me están dando a entender, ¿cierto? Bueno, espero que sí, porque una vez recuerdo que haciendo una M... Me, me puse a hacer algo así, me fui por una ruta por allá, me perdí. Pero bueno, confío en que de verdad vamos a llegar a San Victorino. Espero que la última vez nunca va a llegar. No, no, no, Esperen. ¿Me, ¿Por qué me caí esta ruta? ¿Desde cuándo está elevada? Ok, nos va a tocar irnos por acá para lograr llegar y a nivelar el terreno. Ahora sí. Pero qué cosa tan chistosa, porque la ruta está ahí elevada. Esperen, aquí que esto es L y donde es la mía, M. Uy, no, pero ese giro tan pachuco que acabo de hacer, perdónenme. Eso sí es una porquería, eso apenas pena. Ese... Uy, aquí tenemos que tener cuidado porque efectivamente esto sí es como una zona, como un puentecito. Bueno, no sé qué es lo que pretende aquí hacer de Ptatan, Pero, pero aquí van a haber muchos accidentes, o sea, van a haber muchas caídas. Porque esa zona está muy elevada. Una lista, sigamos. Vamos bien. O sea, vamos bien. Todavía vamos bien. Pero bueno, lo bueno es que sí estoy cerca. O sea, sí vamos bien. Próximas paradas. San Vitorino, nuevos Centro. Las Nieves. Hoy, hoy, hoy, me pasé. Uy, ya estamos re cerca del Museo Nacional. Las Nieves, ya eso ya es cerquita. A ver, dos, uno. A ver, ahí. Ah, oh, qué bien. Destino Nacional. Bueno, ¿Hay alguien por ahí? ¿Algún pasajero? Allá también hay otro edificio, otra estación. Oiga, qué maravilla. Como le ha metido cosas el, el Deptatan y todo su equipo desarrollador. Próximas paradas. Vamos bien porque, mira, acá dice M por ahí. Que M es por acá. ¿Cierto? No, no. Ahí vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hemos llegado a las nieves. Próximas paradas, las nieves. San Diego. Uy, qué frenada tan. Excelente. Miren eso. Destino. Qué elegancia. Nacional. Las nieves. Qué elegancia la de Francia. Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. Y sigue San Diego. Creo que te falta poquito, parte. ¿no? Digo de ser cerca, así que me toca estar atento porque dice que en 97 próximas paradas y Aquí. Museo Nacional. Aquí era, vamos un poquito porque quedamos muy alejados. Uy. A ver, bueno, ¿qué pasa ahí? No me, no me contó no, no diga que ah ya ya ya ya destino canal. bueno el que se suba el que se suba y si no wow este edificio cuál es no recuerdo haberlo visto antes eh, pero no era la torre colpatria este es diferente ¿o sí? No pero la torre colpatria no queda por esos lados ¿o sí? No mentira así ¿no? Pero alguien que me aclare qué edificio es este por favor no no sé qué edificio es este no recuerdo cuál es pero al, al o sea emblemático si debe ser o algo porque si no no estaría ahí ah mira, esa es la torre colpatria la idea de atrás o qué pasó aquí alguien que me explique última parada museo nacional porque ah no seamos pendejos es que yo no cerré las puertas yo no cerré las puertas y por eso no me decía que cuál era la próxima parada. O sea que ahora sí voy a, voy a darle la vuelta. Qué pendejo soy. Qué tonto. O sea que ahora sí, última parada. Yo ¿eh? las puertas abiertas. Como raro, ¿no? Ah, sí, mira Museo Nacional. Efectivamente, aquí llegamos. Ah, no sé, la no sé, última no. parada. Nacional. Y ahora me dice que seleccionó una ruta, es decir, para hacer un, un retorno, ¿cierto? Bueno, pues no sé qué pensar. ¿Hacemos el retorno completo con el Portal Sur? Próximas paradas, Museo Nacional y San Diego. Uy, uy, despacio, despacito, despacito, despacito. Oiga, ¿y dónde está el camino para G? No me apuntó ningún... O sea, no vi el camino de vuelta que dijera algo de, de G ay no, no, no, esperen, esperen esperen, esperen que me fui. ay no no, no, no, no no, Dios, por favor, no no, no no curiosamente, es que miren de dónde está colgado el carro, curiosamente del espejo el espejo es lo que cuelga el carro a la ruta, y eso es lo que no lo deja, no lo deja caer, miren imagínense un carro que se sostiene solamente del espejito Solamente el espejito, qué cosa tan chistosa, pero, pero bueno, o sea, amigos míos, muchas, muchas, pero muchas gracias por haberme acompañado, no olviden darle like, comentar, suscribirse, y aquí yo solitario en esta carretera, intentando caminar hacia quién sabe dónde, pues los dejo, los dejo y les agradezco mucho, por seguirme eh, aquí en YouTube, por seguirme en las redes sociales, por apoyar este canal. Y bueno, ya saben, dejen ahí sus comentarios, dejen ahí sus saluditos si quieren que los saluden en, nuevo, en el próximo video. Y bueno, nuevamente, muchas gracias por todo, amigos míos. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.